Hoy os traigo un tutorial muy sencillito de cómo hacer cualquier mes a partir de un escalable vector graphics. Es un tipo de archivo vectorizado que suelen utilizar mucho los diseñadores gráficos. Este es de gran utilidad sobre todo si tenéis alguna empresa o lo que sea y habéis encargado a algún diseñador gráfico algún trabajo, pues que sepáis que con Blender lo podéis reciclar y utilizar Blender para hacer pues, este tipo de cosas, ¿no? para poder imprimir. Mañana tenemos un concierto de Bring Me The Horizon, mi novia y yo, y me ha pedido que le haga unos pendientes con el logotipo. Para hacer esto es muy sencillo. Y yo voy a guardarlo vale vale lo primero que necesitáis es un addon el addon está en edit preference y aquí tenéis que poner escalable escalable vale import export escalable vector graphics svg format bueno da igual esto viene es un addon que viene por defecto en blender eh, y lo único que tenéis que hacer es buscar vuestro svg en, dándole a import y en escalable vector graphics punto SVG buscáis en vuestra carpeta y lo importáis. Si no aparece es porque el tamaño es muy pequeño y pues tenéis que hacer un poquito de zoom y tal, ¿vale? Bueno, una vez lo encontréis, pues lo escaláis a la dimensión que vosotros queráis, lo tenéis por aquí, por ejemplo. Y para darle grosor, porque ahora mismo es un plano, bueno, en realidad son muchas curvas, bueno, es una curva. Si le queréis dar grosor, pues tenemos que venir a la propiedad de la curva y en geometría, pues le damos a Extruir. Y ya está, sencillísimo le damos la extrusión que queramos yo ahora mismo tengo seleccionada la escala de unidad en milímetros pero vamos que funciona en cualquier tipo de medida y de escala lo único que como yo lo voy a utilizar para imprimir en 3d pues bueno lo tengo en milímetros si os interesa configurar blender para poder imprimir en 3d tengo un vídeo que os voy a dejar aquí en las tarjetas por si os interesa y ya está simplemente eh, podemos venir ahora bueno como veis estos son curvas y lo único que hay que hacer es convertirlo a mesh y punto. Ya tenemos nuestra malla. Esto ya es editable perfectamente con nuestros ejes, con nuestro todo. Podríamos limpiar la malla. Vemos que la geometría es muy extraña, ¿no? que tiene aquí unos artefactos un poco extraños. Si lo que queremos es que tenga una geometría más regular, pues vamos a modificadores y en modificadores le damos a Remesh. Y en Remesh vamos a cambiar de Voxel a Smooth y en smooth eh, vamos a aumentar el depth hasta que nos apetezca yo voy a bueno a esto cuanto más valor le pongas más le va a costar al ordenador trabajar vale voy a poner 10 perfecto y con 10 yo creo que vamos bien o sea, igual es demasiado densa incluso la malla ¿no? si nos fijamos voy a bajarla un poco vale eh, en 6 pues como que se queda un poquito con baja resolución vamos a ver si le ponemos 8 en 8 tiene baja resolución también en 9 bueno a ver si es para imprimir en 3D, todas estas cosas no se van a notar, ¿no? Pero bueno, al final lo he clavado con 10, sin darme cuenta. Y con 10 queda perfecto. Que sepáis que esto lo podéis hacer, ¿vale? Por si tenéis algún problema de topología o lo que sea, pues que así lo podéis arreglar. Y ya está, ya tenemos esto convertido en mesh. Así que nada, lo único que, ha, que he hecho lo siguiente ha sido añadir un torus para hacerle la forma del pendiente y ya está. Lo he exportado como STL y lo he pasado al laminador y ahora mismo lo tengo imprimiendo. De hecho, acaba de terminar de imprimir. Y nada, así de sencillo, se importa un SVG y se convierte en Mesh. Y ahora eh, vamos a ver cómo podemos convertir un PNG o una imagen en Mesh, que también es interesante. Vale, y ahora tenemos otra opción también que puede ser interesante, aunque no funciona con todas las imágenes, no sé si va a salir con esta, así que, bueno, vamos a hacerlo, si sale bien lo veréis, y si no, pues no. Es, tiene que ser una imagen de referencia y tiene que ser una imagen en blanco y negro. Si no es en blanco y negro, creo que no funciona, pero tampoco lo he probado mucho, o sea, es la segunda vez que lo hago. Vamos a ver si con esto funciona, porque además la resolución que tengo aquí es un poco cutre. Y tenemos una imagen en blanco y negro. Entonces, para que se nos dibuje el negro como una imagen distinta, vamos a ir a Object. Y vamos a darle a Convert to Trace Image to, eh, to Gris Pencil. Yo voy a aumentar un poquito la resolución porque quiero que tenga bastante resolución. Vamos a, bueno, bastante tampoco mucho. Y cuando ya hayamos seleccionado esto, hay que hacerlo un poco a ciegas. ¿eh? O sea, se me ha convertido directamente en un objeto nuevo, ¿vale? Este objeto es un Gris Pencil, ¿ok? Vale, entonces yo creo que esto se puede borrar y ya tenemos nuestro logo, como un Gris Pencil. Vale, y con nuestro objeto ya transformado en Gris Pencil, pues simplemente lo podemos convertir en un bezier Curve, en una curva de bisel de estas. Vale, entonces tengo aquí el Gris Pencil que lo voy a ocultar y me quedo con el Gris Pencil, me quedo con la curva. Y aquí ya tengo pues una curva y para trabajar con una curva pues igual que siempre o sea trabajamos con la curva como pues, si le queremos dar geometría pues le damos geometría vamos a ver lo podemos extruir pero claro esto se nos va a extruir los claro se nos extruyen los vértices porque los vértices claro bueno pero da igual con vértices ya podemos generar podemos generar ya la geometría vamos a hacerlo vale ya tenemos la curva transformada Vale, pues ya con la curva pues vamos a intentar convertirlo en una, en una malla, Convert to Mesh. Y al convertirlo en Mesh, pues yo creo que ya en modo edición quizá... A ver, podemos extruir directamente, pero esto nos va a dar bastante problema yo creo. Así que voy a deshacer la extrusión y con todo seleccionado voy a pulsar F a ver qué pasa. Vale, se me han generado caras. A ver qué caras se han generado. Pues unas caras horrendas, como no podía ser de otra manera. Vale, pues bueno, voy a intentar arreglar esta malla de alguna forma. A ver. Vale, esto ya es trabajar con la malla, ¿eh? Esto es un coñazo. Ya os lo advierto. esto hay que ir eh, trabajando con la malla individualmente. Hasta que consigamos que toda nuestra malla esté esté bien. O sea que os recomiendo que con el Knife Edition este, con el. Bueno, o incluso seleccionando vértices, por ejemplo, seleccionamos estos dos vértices, este, este y este que están enfrentados, joder, más o menos enfrentados, pulsamos la F y ahora podemos seleccionar todos estos vértices y pulsar la F de nuevo y se nos genera una cara. Y hay que repetirlo con todo, porque si le pulsamos con el ALT, por ejemplo, vale, si le damos a ALT y elegimos todos los ejes, como veis, no se nos generan completos, así que bueno... Cada uno que se busque las mañas, ¿vale? Yo ahora aquí, por ejemplo, voy a hacer otro corte. Y nos que ir trabajando así, de esta forma, ¿vale? Eh, recordad que las caras tienen orientación. Entonces, si no son de color gris, tenéis que darle a Mesh, Normals, Flip. Para que estén todas grises. Porque luego, si no, para imprimir va a ser un coñazo, ¿vale? Pero bueno, eh, paciencia a todos. Ah, bueno, y es que encima, además me ha hecho la esta por fuera bueno, como va a ser para impresión 3D tampoco pasa nada bueno, voy a seguir trabajando y ahora os comento cuando termine vale, ya sé cómo lo voy a hacer voy a hacerlo como una guarrada, vale esto es una guarrada lo que voy a hacer pero bueno, ya tengo una cara, seleccionamos todo lo que queremos extruir y nos vamos a ir a extruir en Z lo vamos a separar Vale, seleccionamos todo lo que queramos separar y le damos a P para separar, selección, vamos a coger el mes, efectivamente, tengo el mes, que lo voy a ocultar en el mismo sitio y ahora esto, en modo edición, vamos a hacer el truco del almendruco y vamos a hacer un boolean para restarle a la otra malla, pues esta, esta malla entera, ¿vale? Vale, ahora voy a extruir las tres hacia arriba y las voy a extruir más de lo que he extruido la anterior, ¿vale? Así es una guarrada que flipas, ¿eh? pero bueno, creo que va a funcionar vale, y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un boolean de extracción para que quede como queremos, a ver si funciona modificadores, boolean, diferencia vamos a aplicar, vamos a eliminar esto y ha funcionado, pues vamos a repetir la operación y a, por, y a tomar por saco boolean y listo hemos conseguido a través de un png conseguir esta malla o sea ¿qué os parece hemos hecho guarradas al máximo pero bueno joder te puede salir del paso con la tontería así que nada ya simplemente voy a transformar esta malla en un pendiente y la voy a imprimir eh, ya habéis aprendido lo que habéis venido a aprender pero bueno si queréis ver también cómo hago un pendiente pues bueno pues os lo enseño simplemente añado un torus vamos a meter un torus nuevo al torus este le voy a modificar los segmentos dejamos el torus en 6 y ahora en edit mode pues lo que cojo es cogemos el aro del medio lo escalamos cogemos el aro de fuera lo volvemos a escalar seleccionamos todo lo podemos hacer del tamaño que nos dé la gana lo vamos a mover a su sitio donde quiero que esté pues vamos a seleccionar estos tres loops en modo edición vamos a seleccionar este, este y este y nos vamos a escalar hacia adentro y desde el lateral vamos a darle un thickness que nos que nos venga bien a ver ahora mismo estamos trabajando en metros así que voy a cambiar las unidades de escala vale ahora escalamos el objeto hasta el tamaño deseado vale y ahora para que se impriman las gotas tengo un pequeño dilema porque no sé cómo hacerlo exactamente así que eh, creo que voy a añadir un plano Bueno, y ya está, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver los impresos podéis mirarlos en mi página de cults, por cierto. Entrad en mi página de cults, si habéis llegado hasta aquí, si os ha servido útil y suscribiros o darle like a mis modelos, descargaos algunos si me queréis apoyar, que la verdad es que es mi única fuente de ingresos ahora mismo. Y bueno, en fin, eh, si os ha servido de ayuda, me haríais mucho favor si le dais like a mis modelos y si os suscribís a mi página de cults, sobre todo porque en esa página el posicionamiento depende mucho de ese tipo de cosas así que os lo agradezco y ya si os suscribís al canal o me dais un like también en el canal pues oye mira también de locos ¿sabes? porque voy a seguir subiendo cositas así de blender y mi intención es quedarme aquí y bueno si podemos construir una comunidad y aprender juntos pues mejor que mejor así que nada gracias por verme y si queréis ver los pendientes impresos me podéis seguir en instagram y en tiktok que allí subiré el resultado Aquí si os fijáis he hecho una línea más pequeñita para que se imprima de blanco y luego la gota va encima en negro. Así, aunque bueno, aunque se va a ver el blanco, pero va a quedar guay yo creo. Ya lo veréis. Venga, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.